señores, buenas tardes amigos y amigas de la hora de Hurlingham, historia necesaria, Pablo Ambrosetti, hoy es viernes 25 del 2 del 2022, disfrútenlo, vieron que está todo lindo y despejado, pasado de mañana no sabéis lo que va a ser. De punta van a caer, así, sí. agarrate, atajalo. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, con el pomo en la mano para festejar este carnaval, carnaval que se viene. Este, carnaval, este, carnaval, así ah. que aprovechando el inicio de este fin de semana largo y de esta fiesta que a mucha gente le gusta. Y después se empieza el carnaval, que vos más querés. que Es en la escuela. El, en la... Que la escuela que, es la escuela, que son los chicos de la escuela sí, sí. Se le hizo una sonrisita de felicidad Es docente en serio, es docente en serio el señor eh. Sí, sí, sí, la verdad que se, se extraña Esperemos que dentro de las posibilidades y con enormes comillas De a poquito retomemos cierta normalidad escolar Es lo que, es lo que todos esperábamos Porque además en la calle hoy veíamos todos estos días eh, algunas personas bueno eh, han tenido la, la oportunidad de, de salir un poco de vacaciones de distenderse un poco porque la gente lo necesita y eh, estábamos repartiendo el diario y decíamos no esto arranca arranca el miércoles el, este, el, el miércoles, eh, el miércoles dos, ¿dos de marzo es dos de marzo. El, el, el miércoles 2 de marzo cambia volvemos a la normalidad a los autos a los autos locos a la mañana temprano llevando a los chicos este, el saludo eterno. Yo creo que van a, van a empezar tarde las escuelas porque va a ser saludo de cómo estás sí, de, sí, sí. el nene. Sí, sí. Con los cuidados del caso, pero sí. Con los cuidados del caso, pero es pero algo sí. que, el, que la sociedad necesita. Sí, eh. sí, sí, Decime, ¿por dónde vamos a rumbear? Bueno, en medio de tanta alegría carnavalesca, papel picado, rey momo, bombucha, ver, ¿con, ¿con este manguerazo, balde de agua sorpresivo mascaritas, este, disfraces, comparsas, candombes y llamadas, el mundo sigue girando. Sí. Y como suele decir el querido compañero Pedro Brieger, eh, eh, gira al revés. Este pero Y bueno, no. y, hay, y hoy, hoy no, pero digo, en estos días hay como una noticia central que nos ha eh, subsumido a todos, que es el caso del conflicto. El complejo e histórico conflicto entre Rusia y Ucrania que ha dado lugar a todo. Eh, sobre todo desde los, la, las grandes empresas, siempre es bueno recordar que son eso, las grandes empresas telecomunicacionales ah. que han dado lugar a una especie de mm, eh, mm, aluvión de analistas internacionales de todo tipo, de toda talla y a una suerte de eh, simplificación y imposición por repetición de una visión maniquea de la historia y de la geopolítica donde de un lado están los buenos y del otro lado están los malos eh, la historia es una dinámica entre buenos y malos y la función de un comunicador social es indignarse ante la acción de los malos y solidarizarse con los buenos. El colmo, desde mi opinión, de lo, sí. desde lo que me tocó ver a mí, el colmo de esa hipocresía mediática, la, me tocó verla ayer, que fue en vivo, ¿no? Que fue la declaración que dio el primer ministro británico, Boris Johnson, en el parlamento, mm. donde luego de condenar la... la la intromisión rusa en, en, en el territorio ucranio, eh, cerró diciendo que Inglaterra no iba a permitir de ninguna manera que ningún país del mundo intente resucitar el extinto colonialismo. Bueno, justo hechos. escuchar a un... Ah, ah, ah, era, fue como eh, demasiado, es como escuchar a un caníbal dando eh, en, el, en el canal Gourmet Más. Dando receta de cocina. Quizás ese tipo venía de una fiesta, porque sí. viste que él es bastante fiestero. Está Alguna bien, bueno. Pasado pero, una fiesta. o sea, ¿y entonces qué se nos ocurrió trabajar hoy? Cuando ocurren conflictos como estos, y la verdad, acá hay que ser objetivo, uno prende la tele, de, sobre todo los canales que la mayoría de las personas disponemos teniendo antena, teniendo televisión digital o teniendo cable, la mayoría de los canales y de los grandes radios y, y, y diarios y hasta los portales de internet más de, lo, de las empresas más importantes, plantean básicamente un escenario donde hay un, un agresor, que en este caso sería Rusia, una víctima, que en este caso sería Ucrania, un bueno un malo, una indignación de la comunidad internacional democrática y un llamamiento sensible a la paz mundial. Paz mundial que si nos ponemos a pensar no existió nunca, ¿no? El, el no. mundo ha estado pocos segundos en paz. Sí. Eh, y y la mayoría de las grandes potencias carecen de bastante autoridad moral para reclamarle a otra gran potencia no injerencia o este, no, inter, no intervencionismo militar. ¿Qué se nos ocurrió trabajar entonces hoy para verlo desde una perspectiva histórica? Eh, ¿Cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia las disputas geopolíticas entre los grandes bloques de poder hegemónico? Eh, lo primero que hay que decir es que el mundo, si bien es una esfera desde cientos de millones de años como no es plana bueno, viene, ahora se ha puesto de moda todo hasta el, <risa> hay unas bueno, pero digo, de, si bien el mundo es una esfera es una esfera eh, a ver, si el bien el mundo es una esfera objetivamente sí. los conflictos son globales o la visión geopolítica del mundo es global desde el momento que el humano asume que es una esfera y lo descubre. Es decir, antes, parece una pavada lo que estamos diciendo, pero antes de la constatación empírica, siglo XV, de que el mundo era una esfera a través de los viajes especialmente de Colón y de Américo Vespucio, el mundo era pensado desde el, los centros de poder como un plano, obviamente. Esa suerte de terraplanismo geográfico tenía su traducción política. Un ejemplo bien sencillo de esto. En un mundo plano que tenía en un extremo a la Europa occidental, hacia el centro sur, eh, el África conocida, eh, y en el extremo oriente, a una parte de lo que se conocía de oriente, que era... Algunas islas eh, algunas islas del, del Índico, India, parte del sudeste asiático y al alguito de China. ¿Cuál era el centro del mundo? El centro del mundo era Oriente Medio, lo que llamamos Tierra Santa. No es casual entonces que los grandes imperios de la antigüedad, el Imperio Bizantino, que tendría como, para que los oyentes se ubiquen, lo que hoy sería Turquía y su zona de influencia, el Imperio Romano Germánico de Occidente, que básicamente serían los países de Europa Occidental, exceptuando Gran Bretaña, o incluyendo una parte de Gran Bretaña, no lo que hoy sería Irlanda y Escocia, y el Imperio Islámico, que tenía su centro en lo que hoy sería Arabia Saudita, en la ciudad de la Meca, en lo que hoy sería Irak, la ciudad de Bagdad, y tenía su zona de influencia por todo el Oriente Medio, el Valle del Tigris y el Éufrates y el norte de África, tienen el primer conflicto, no global, porque la tierra no era vista como un globo, pero sí conflicto de, mundial, o por lo menos del mundo conocido, por las disputas del territorio de Oriente Medio, Tierra Santa, las famosas cruzadas, que duraron cientos de años, donde había una disputa eh, comercial porque claramente claro. estaban las rutas comerciales, donde había una disputa geopolítica, porque estos imperios se enfrentaban para ocupar ese espacio, pero también había una disputa territorial y simbólica. Se disputaba el centro del mundo, la tierra santa del nacimiento de Cristo, la tierra santa del origen del pueblo hebreo y la tierra santa del de nacimiento del Islam. Claro. Es decir, las tres grandes religiones reconocían ese espacio como un lugar de referencia ¿cierto? esto cambia a partir del siglo como dijimos XV cuando el mundo es asumido como una esfera ¿por qué? porque entonces la conquista no era por el centro del mundo porque si hay algo que no tiene las esferas son centros claro. justamente en una esfera cualquier punto es equidistante al otro ¿verdad? por lo tanto el eje de disputa hegemónica, imperial, territorial, se pasa a dar en las zonas, entre enormes comillas, descubiertas de la esfera. Básicamente, ¿cuál? El extremo oriente, China, sudeste asiático, Japón y algunas islas de lo que hoy llamaríamos la Polinesia y América, ¿no es cierto? Y ahí es interesante porque el gran imperio islámico queda fuera de ese reparto de esa disputa territorial. Y son las otrora aliadas potencias europeo-cristianas que se habían aglutinado para enfrentar al a eje del mal que era el, el poder musulmán, son las que en ese momento comienzan a disputarse entre ellas las conquistas de estos espacios. Digo, los británicos disputando con los portugueses la ocupación de la India, con los franceses la ocupación del sudeste asiático, mm. lo que hoy sería Vietnam, Camboya, Indonesia. Eh, los británicos disputando con los franceses el Canadá y parte de lo que hoy es este, Alaska. Los españoles y los portugueses disputándose la zona del río de la Plata y los españoles ocupando... El resto del continente americano Es decir, comienza a ver ahí Una lucha, por llamarla de alguna manera eh, eh, Interimperialista Donde las grandes potencias europeas dicen No, si el mundo es una pelota Me quiero quedar con la mayor cantidad de gajos De esa pelota, ¿no es cierto? Eh, lo, ¿Cuál era el poder Luego del reparto colonial? Y no había un poder central Porque Europea era eh, Perdón, Inglaterra era se la llamaba la dueña de los mares, ya sea por comercio legal, a través de su flota imperial, o por comercio ilegal, a través de los piratas, de los cuales ya hemos hablado. Uh -huh. eh, España era la, la gran victoriosa en el reparto americano, puesto que se había quedado con la mayor parte del territorio. Portugal tenía parte de la India, y parte de Brasil. De Brasil, parte de África inclusive. Es decir no había un mundo unipolar ni siquiera bipolar había grandes potencias que se disputaban el reparto del mundo era el primer multilateralismo es que en realidad cuando avancemos nos vamos a dar cuenta que el multilateralismo existió siempre claro. nunca hubo bipolaridad real mm. ese proceso ese proceso de de disputa interimperialista vamos a decir así que, lo, que tiene Largos y lentos años, tiene su primera explosión global. ¿Cuándo? A finales del siglo XIX eh, eh, y comienzos del XX. En lo que podríamos llamar eh, todo ese proceso que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Que los que vivieron ese momento no le llamaron Primera Guerra porque no sabían que iba a haber una segunda, ¿no? Le dijeron La Gran Guerra. La Gran Guerra fue. Un conflicto entre las viejas y nuevas potencias coloniales, ¿no es cierto? Este, Italia, como una potencia menor, que disputaba algunos territorios en el mar Mediterráneo, en el Egeo y en África. Este, el Imperio Otomano, de lo que hoy el viejo Imperio Bizantino, lo que hoy sería Turquía, parte de Europa del Este y los Balcanes, parte de Oriente Medio... El Imperio austrohúngaro, que centralmente era Alemania, Hungría, Polonia y parte de lo que hoy es Rusia. Eh, Francia, que ya tenía claramente un pie en el norte de África, parte del África Atlántica, como Senegal, Costa de Marfil, Camerún y en el extremo oriente, Indochina, lo que hoy es Vietnam. Este, Inglaterra, que para ese, para ese momento tenía el 20%, el 20% del territorio global estaba en manos de Gran Bretaña, y el impresionante imperio ruso, eh, que tenía, eh, digamos, un área de influencia sobre lo que hoy es Rusia, las eh, las naciones balcánicas, eh, parte de las naciones balcánicas, y las naciones del Báltico, como Finlandia, Noruega. Y llegaba hasta el Asia. Y llegaba hasta el Asia hasta el puerto de Vladivostok, en el límite con China. O sea, se podía considerar que era el territorio más grande. Más grande, y también el, uno de los más, entre enormes comillas, atrasado, porque tenía una economía semifeudal, ya hemos sí, hablado. Sí, sí, sí. A ver, esa gran coli colisión, no coalición, ese gran choque entre las potencias imperiales, reconfigura el mapa del mundo de una manera más o menos parecida a como la conocemos en la actualidad, ¿no es cierto? Insisto, más o menos parecida. Es decir, que si hubo una guerra entre grandes potencias y si nombramos a varias, ¿qué nos marca eso? Que tampoco era un mundo ni bipolar ni unipolar, era un mundo multilateral en disputa, ¿no es cierto? Ese proceso de multilateralización global eh, tiene como resultado, al mismo tiempo, un cambio eh, político y económico a escala global, que, del cual ya hemos hablado, que fue la revolución bolchevique. Claro. Que aún el más acérrimo anticomunista va a reconocer que fue un hecho que cambió la historia del siglo XX uh -huh. y que tuvo impacto global, objetivamente global. Para que nosotros nos demos una idea, uh -huh. la revolución bolchevique, que se produce, vamos a resumirla, pa, por lo un año, el 1917, tuvo tanto impacto global que menos de cinco años después, la mayoría de los países europeos ...y de los países latinoamericanos, tenían partidos políticos de izquierda... ...que se llamarían de diferente manera, según cada país... ...pero que referenciaban a la Revolución Bolchevique como un hito en la historia... ...y en cierto sentido un modelo a seguir. Uno nunca lo piensa esto, porque claro. piensa otras cosas... ...pero para comienzos del siglo XX mediados del siglo XX, el único partido global era el Partido Comunista. Y sigue siendo. El... En realidad, técnicamente lo sigue siendo. Técnicamente sigue Porque siendo el Sobre 206 único... países del mundo, en la mayoría es, hay. Es el único, es el único partido. Que está en todos lados. Que está en todos lados. Más grande, más chico, con más acierto, con más errores, pero ahí está. Entonces digo, ese impacto como con. Tiene, tiene una utilidad diplomática también eso. Sí, sí. Bueno, eh, algún día podremos contar cuando nos acerquemos aquí pero uno de los grandes éxitos que tuvo esa primavera de los pueblos latinoamericanos que fue mm, eh, la primera década del siglo 21 cuando tenías a Evo Morales en Bolivia, a Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, eh, Rafael Correa en Ecuador, Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela incluso si queremos eh, Lugo en Paraguay, e incluso si queremos hasta Michelle Vallelete en Chile, esa primavera no sé cómo llamarla eh, nacional popular, progresista que, que, que tuvimos que afortunadamente vivimos eh, y que parece quedar tan lejana en la historia sí. uno de los grandes éxitos fue eh, y fue una idea de Lula eh, de decir, bueno eh, utilicemos eh, cuadros técnicos de los partidos comunistas de cada uno de nuestros países como segundas y terceras líneas en las carteras diplomáticas. Porque qué ventaja tiene eso. Que hay una línea directa y un lenguaje común y un método de entendimiento muy práctico. Y de hecho eh, ha, han hecho su aporte, esos compañeros, en, en, la, en la conformación de, ese, de esa gran alianza regional que, que supimos construir en esos años gloriosos. Igual no, no hubiera, igual seguro que no fue sencillo porque está el pequeño detalle de que la Unión Soviética no existe sistema. más. Bueno. Entonces, pues decís, está le mandás un integrante del Partido Comunista de qué sé yo, del Ecuador." De Ecuador. Y cuando vaya a la Federación Rusa, ve que, que no ¿Qué? está la no no, mansillo, no, no, no, es está la isla bicéfala claro. este, de, de, de imperial, imperial y este decís, "Pero bueno, pero algunos conceptos se ve que, que quedaron." Sí, sí, o algunas prácticas ¿Algunas políticas, políticas, algún lenguaje. Se sí, sí. ¿Qué servía para la, la para, diplomacia? Eh, para la diplomacia. Este, bueno, lo cierto es que luego de la Segunda Guerra Mundial y la, y, y la Revolución Rusa, comienza entonces a eh, producirse otro multilateralismo imperial, que es entre los países o las potencias emergentes que mayormente habían sido las derrotadas de la guerra, caso puntual, Japón, Italia... Y, al, y especialmente Alemania. Ahora estamos hablando derrotados de la Segunda de, de la Guerra. Primera, de la Primera Guerra. Ah. Los derrotados de la Primera Guerra. Ah, de la Primera. Claro. Que comienzan con un proceso de industrialización, ¿no es cierto?, eh, de fuerte nacionalismo, como de fortalecimiento en el resentimiento de las condiciones que los vencedores nos han impuesto, y al mismo tiempo una disputa entre las, las naciones europeas de gran tradición colonial... Portugal en decadencia, España en decadencia, Francia e Inglaterra fortificadas por el triunfo de la guerra y la aparición cada vez más potente de los Estados Unidos como la gran potencia emergente. Ese conflicto, y no estamos eh, eh, sumando ese pelotón de disputa a la Unión Soviética, porque estaba en un periodo de reconstrucción nacional, luego de lo que fue la revolución y la derrota de la, de la primera guerra ese proceso de, de, de coexistencia medianamente pacífica entre ese multilateralismo armado que va desde el final de la primera guerra hasta el inicio de qué justamente sí, sí, de, la sí, segunda. Sí, de la segunda guerra. que fue no solo una catástrofe humana, calculemos que se habla de que murieron 55 millones de seres humanos en ese conflicto que involucró a más de 100 países a escala global, este, que dejó un desastre económico en las zonas donde se peleó el conflicto y una catástrofe demográfica en países que fueron arrasados por la guerra, también reconfiguró el mapa mundial con la claramente... Eh, reconocimiento global de Estados Unidos como la gran potencia económica y militar Recordemos que Estados Unidos da por concluida la Segunda Guerra Como la, poten la única potencia nuclear del globo ¿No es cierto? Exacto este, Y la aparición de la Unión Soviética como una gran potencia militar también, geopolítica y la lenta e indisimulable decadencia de Francia y de Inglaterra que queda palmariamente mostrado en las famosas conferencias de paz de posguerra, la conferencia de eh, Yalta y luego la de Postam, donde Francia e Inglaterra, vencedores de la guerra, son actores, vamos a decir así, de reparto frente a las dos grandes superpotencias que decían, bueno, se disputaban el sentido del triunfo. ¿Quién había ganado la guerra? ¿No es cierto? Los soviéticos decían, nosotros derrotamos a los nazis, cosa que era verdad. Claro. Y los norteamericanos decían, bueno, pero nosotros derrotamos a Japón con un arma que no posee nadie, ¿no es cierto? Cosa que también era cierto. Es decir. Si bien algunos pueden entender... Y a los franceses le decían, de ustedes mejor no hablé Sí, sí, por, porque han tenido un papel bastante triste. Porque no, dice, todavía hay gente que no sabe si son aliados. <risa> claro. Este, ese periodo que la historia lo estudiamos como el periodo de Guerra Fría, y, y también se lo, se lo habla como el momento del bipolarismo. Primera observación, siempre para complejizar. Cierto es que a, Luego del año 1945, hay dos potencias superpoderosas, desde el plano de vista militar, económico, porque esto también hay que decirlo, eran dos países que económicamente daban respuesta fronteras adentro, de diferente manera, pero daban respuesta. Eh, dos potencias agrarias, que también los dos lo eran, dos potencias tecnológicas, y muy rápidamente dos potencias nucleares, porque Estados Unidos desarrolla el armamento nuclear en el 45 y la Unión Soviética en el 49. Es decir, eh, rápidamente se equiparan como dos potencias eh, mundiales. Pero esa bipolaridad, y es un hecho que muchas veces pasamos por alto, dura muy poco. Porque 10 años después, 1955, en, un, en la ciudad indonesa de Bandung, que es una ciudad importante que queda en Indonesia, se realizó lo que pasó a la historia como la conferencia de Bandung, porque se hizo ahí donde 100 países entre los cuales estaban potencias actuales como India países más pequeños pero europeos importantes como la vieja Yugoslavia y países megapoderosos en la actualidad como China participaron más de 100 países, Egipto estaba ahí, se reunieron y dijeron, nosotros no pertenecemos a ninguna de las dos áreas de influencia, somos el, somos el tercer mundo, los países no alineados. Vos te debes acordar de ese concepto. Sí, bueno, sí. No era un concepto periodístico, era un concepto político. La ciudad de Bandung. Sí, ahí se realizó la conferencia de Bandung. De, de los, los países, países no, ali no alineados. alineados. Vuelvo a decir, donde estaban potencias como China y, e India y mmm, países europeos como, por ejemplo, Yugoslavia. O sea, bueno, países africanos, por supuesto, pa países de Medio Oriente, Egipto, que es una potencia también, que estaban ahí nosotros. Y es interesante porque. A uno le sorprende que estén Yugoslavia y China ahí, porque eh, tenían dos regímenes socialistas, claro. con características propias, ¿no es cierto? Algún día podremos hablar del modelo de la Yugoslavia de Tito, de China ya hemos hablado brevemente, pero digo, do, a un dos países, o inclusive India, que en ese momento la presidía Nehru que era uno de los héroes de la lucha por la liberación, junto era con amigo, Gandhi, era amigo, amigo de Gandhi. Personal de Gandhi y que era un hombre muy cercano al Partido Comunista Indio, pero con distancia de la Unión Soviética. Este, es decir, que ese supuesto bipolarismo global de la posguerra duró una década, no duró nada. Porque si a 10 años de que las dos superpotencias digan bueno, el partido es entre nosotros, te aparecen 100 países que te dicen aquí estamos, y no estamos ni con ustedes, ni con ustedes. Ese bipolarismo en realidad es una simplificación histórica. Es una... Claro, uno, lo, uno lo, lo escucha y digo, está bueno para quienes miramos, porque evidentemente el bipolarismo es algo que colaboró Hollywood a construir. Ahí va. Porque, es una, porque necesitaban una herramienta para decir eh, eh, algo binario, uno, dos, blanco-negro, negro-malo este negro malo, malo bueno, mirá, mirá lo que me salió. Me escucho un negro me viene y me pega, con razón. Este, y entonces por otro lado, él pero qué cosa, él justo tiene o sea, que hacer. Me agarra y nos dice Bandung. Y en Bandung tenés 100 países. Entonces vos ya tenías el área estadounidense, el área soviética y el área de los no alineados. Este, ya tenías tres más todas las divergencias que podían haber en eso. Cuando ves la actualidad y ves este conflicto de Ucrania, te empiezas a dar cuenta que el multilateralismo es más profundo todavía. Por supuesto. A ver, ese equilibrio, como vos bien planteas, y está bueno que lo lleves, porque siempre la visión maniquea mm. favorece la simplificación histórica, oculta las complejidades y claramente es una, una herramienta de adoctrinamiento. Claro. Es decir, las potencias, y, y la Unión Soviética hacía lo mismo, digo, necesitaban sí, sí. un alter ego Claro. Frente al cual enfrentarse, al que demonizaban este, y, y anular, eh, vamos a decir así, eh, eh, los grises. ¿no? Blanco-negro, no hay grises. Ahora había 100 países en el gris. Había 100 países en el gris. E incluso dentro del beocle soviético y dentro del bloque norteamericano, en el cual estábamos nosotros, también había sus matices. Porque de hecho no lo decimos faltando en el respeto a nadie el alineamiento histórico que han tenido países como Perú Chile o Brasil con los Estados Unidos no es el mismo alineamiento, no es la misma posición más compleja que ha tenido Argentina o México, por ejemplo o países que si bien estaban en el área de influencia norteamericana eh, tenían una, una posición de bastante distanciamiento como Nicaragua, El Salvador ni hablar Cuba muy rápidamente Lo que pasa es que en el hemisferio americano Sucedieron otras cosas Que son la, la fabricación de dictaduras claro. Por parte de Estados Unidos Porque como hablábamos Que si vos necesitabas Que no se discutiera Y que no hubiera multilateralismo Sino que toda América respondiera A Estados Unidos Ellos encontraron la forma violenta claro. De generar eso diciendo Acá en América Latina nadie discute nada ¿eh? A ver, que quede claro habrá quedado un, un bipolarismo entre Cuba y Estados Unidos. Claro, netamente, e, in, e incluso... Hasta que aparece, qué sé yo, Venezuela. Claro, pero por, más. por eso eh, decimos, ese, esa falsa bipolaridad, en realidad eh, era una bipolaridad eh, sobreactuada. Eh, era, el mundo siempre fue más complejo. De hecho... Es una suerte escuchar eso. Claro, de hecho, si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, ya ha entrado los años 60, todos los procesos de descolonización de África y de Asia tal vez la única excepción haya sido Vietnam algún día hablaremos de Vietnam que es un tema interesante muy interesante Vietnam tal vez con la única excepción de Vietnam todos los grandes procesos de descolonización de África y de Asia países que se sacaron de encima siglos de opresión colonial Argelia, Mozambique en Países de Oriente Medio como Irán este, Se integraron a los no alineados E incluso los países cuyos movimientos de, de liberación nacional Tenían una fuente impronta de izquierda o impronta marxista eh, Como pudo haber sido el caso de Sudáfrica Digo, Nelson Mandela De quien Hollywood también ha hecho un personaje muy edulcorado Digo, luego de que se callaron durante 28 años de que lo tenía preso eh, eh, la dictadura blanca de, eh, sudafricana, lo convirtieron en un apóstol de la paz. Nelson Mandela no fue nunca un apóstol de la paz. Era un hombre que apoyaba la lucha armada, era un, un miembro del Partido Comunista sudafricano. Este, de hecho, cuando murió eh, bajo la presidencia de Obama, Obama tuvo que firmar un decreto para que el FBI saque el nombre de Nelson Mandela de la lista de terroristas internacionales para poder asistir al velorio. Digo, hasta esos líderes que eran abiertamente de izquierda, o en el caso Mandela directamente comunista, cuando logran los procesos de liberación de sus pueblos, se integran a los no alineados. Eso también es muy interesante verlo. Este, lo cierto es que ese, esos procesos de descolonización complejizaron más el mundo actual y lo multilateralizaron más todavía. Porque en general, las claro. dos superpotencias, por motivos distintos, no apoyaban los movimientos de descolonización abiertamente. Marcamos que la única excepción tal vez sea Vietnam, que Vietnam sí tuvo un apoyo mucho más directo de la Unión Soviética, no así de China, lo que significó que cuando triunfa la Revolución y la liberación nacional en Vietnam, Vietnam tome una posición abiertamente prosoviética y marcadamente antichina lo cual es un tema interesante también para estudiar. Finalmente, como ya lo sabemos, porque no estamos... Igual había un enfrentamiento, un enfrentamiento. había un, un debate entre sí, los claro. chinos, sí, vietnamita. Entre chinos sí. y, y rusos, y rusos sí. Lo cierto es que, como ya sabemos, no estamos expoliando nada. En algún momento de los finales de los 80, comienzo de los 90, el bloque socialista europeo cayó. Especialmente eh, por la incapacidad económica de la Unión Soviética de superar a Occidente en cuanto eh, a, al desarrollo tecnológico, económico y comercial la Unión Soviética cayó, ese proceso de desmantelamiento del poder soviético tuvo dos etapas. La primera etapa que llevó adelante Mikhail Gorbachev, donde intentó, sin ningún éxito, mantener cierta unidad territorial soviética Cierto modelo estatal socialista con algún nivel de apertura económica y política Que no, no funcionó Y que luego su, fue suplantado por Boris Yeltsin Que es el Menem soviético, vamos a decir así Que lanzó a la Unión Soviética una orgía privatizadora este Desmembró territorialmente el imperio eh, Soltó los perros y creó las condiciones para conflictos como los que están ocurriendo ahora. De hecho, cuando cae la Unión Soviética, eh, hubo un famoso historiador que, de hecho, fue estuvo de moda en esos años, que se llamaba Francis Fukuyama, un, un sí. historiador norteamericano de origen japonés, obviamente, que escribió el libro El fin de la historia. Ah, él, fu él ah, fue. Sí, tenés razón. Él fue el que escribió el famoso Li libro El fin de la historia. Donde básicamente dice: Bueno, se acabaron los malos quedamos los buenos, el mundo a partir de ahora va a un continuo avance del progreso económico, el comercio internacional de libertad, va a ser todo muy aburrido, muy tranquilo y no va a pasar nada. Eso lo escribe en el año no, eh, 90. Final... Ser, de, la frase esa del fin de la historia debe ser el sofisma más grande de toda la historia. Bueno, ¿No? La historia, por supuesto, no ya termina. Empezó, ya empezó con una mentira. Claro. Bueno. Eso lo escribe en los años 90, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y durante, si vamos a ser generosos, una década, el mundo parecía encaminarse a esa ficción fucumallista de eh, una especie de siesta parsimoniosa con la hegemonía unipolar global de los Estados Unidos, este, donde iba... A tranco con la fusta bajo el brazo, ordenando el planeta. Bueno, un poco nos pasó a nosotros acá con Menem, porque mientras vos hablaba, yo tenía imágenes que aparecían. Menem con, ¿cómo se llamaba el militar este que, que lo gastaba Perón, el de las fuerzas de la, de la Marina? Rojas. A Menem con Rojas, a Menem con Bush, a Menem con este, a Menem con el, el otro haciendo el regalo menemista de todo lo que no tenga que hacer el Estado no lo será sí. y lo vamos a regalar. Sí, sí, sí. Y entonces no, no, no, no, nos convirtió en lo que somos, como digo yo, la imagen es de una persona durmiendo en la calle, mm. tapada con diarios. ¿Qué y sé? que cuando está tapada con diarios dice, ojalá que nos sople el viento. Claro. Bueno, pero, pero eso, digo, ese proceso de, sí, claramente, de privatización, desmantelamiento del estado de bienestar y todo eso, eh, que ocurrió tanto en Europa como en América Latina, con esa... Oleada neoconservadora con los Bush, los Reagan, los Thatcher, los Hetmul este o, tan en o en Chile, lo, bueno, eh, con, sí. con Pinochet y con los Chicago Boys. Claro. Este. A ver, eso también duró poco, porque digo, la Unión Soviética cae en los 90, y, y pongámonos a pensar que en el 98, ¿qué pasa en este continente? Gana la selección de Chávez. En el 98 gana las elecciones Chávez. Te razón. Yo me quedé. Ping, me. me... Gana las elecciones Chávez. paró la única en el, neurona En el que tengo... 98 gana las elecciones Chávez. Este, y, eh, y comienzan a aparecer. De hecho, a comienzos de los 90, explota toda la zona de los Balcanes y los, eh, la Europa del Este. Puntualmente la guerra civil en Yugoslavia. Pero la previa cortita la previa de, de, de que él dice en el 98 Chávez gana las elecciones pero gana por un desmantelamiento claro. de uno de los estados latinoamericanos más hiperricos claro sí, sí. y un choreo y unos actos de corrupción y de vandalismo ¿Sabe? en contra claro. del estado que la gente no soportaba más bueno pero qué marca eso marca la aparición de un liderazgo hasta ese momento novedoso desconocido que planteaba momento. A ver, el consenso de Washington, aquí no va más. Aquí hay que empezar a reformular la Constitución, volver a armar un modelo con inclusión. Digo, la, la emergencia de los nacionalismos, sobre todo árabes, saturados de la de, del occidentalismo. En el además lo... porque, el, el, eh, eh, no sé cómo decirlo, que no se ofendan, pero el, el mundo musulmán vive una especie de edad media, desde el punto de su estructura política Ahí va. vos tenés al, al líder religioso atado a, eh, al liderazgo del poder ejecutivo sí. y del, del, de los militares y el, con serias limitaciones el único país árabe de oriente medio, saquemos Turquía no. Sí. el único país árabe de oriente medio que es una democracia, donde hay partidos políticos la gente vota y votan las mujeres sí. curiosamente es Irán <risa> el eje del mal, el resto de los países Oman, Yaman, este, y Irak, este, Kuwait... Son monarquías teocráticas. Eh, eh, hay una frase que dice, por el caso de, de Irán, que es un caso ejemplar, por lo que él dice, pero es un pueblo que respeta su historia. Claro. El pueblo iraní sabe quiénes son. Sí, como, sí. Es, como esa canción que dice, no sé si, si te arroza bien, y yo sé quién soy. Bueno, los iraníes saben quiénes son, y a ellos no... Ha sido posible borrarles de la su, memoria... Los herederos su, del imperio persa. La profundidad de su cultura. Claro. La profundidad de su cultura. Ay, con Irak pasaba lo mismo, pero en Irak lo que pasó es que cayó el ejército americano mm -hmm. con aliados y mataron más de 200.000 personas claro. y los destruyeron, claro. como le pasó a Siria. También. Pero por eso digo, comienzan a aparecer los nacionalismos árabes con, con una mezcla de antioccidentalismo y fundamentalmente antinorteamericanismo, ¿Por qué? Porque las riquezas naturales, fundamentalmente las petroleras, están en mano de compañía norteamericana británica, hay movimientos de ocupación, hay sistemas teocráticos de opresión, eh, que incluye, podríamos incluir a Israel el conflicto el... con Israel que nunca está saldado, sí, un estado tiene... artificializado sostenido claro, por los por, porque también es un estado teocrático claro. en este momento, porque está, está fundado sobre la presión de los sectores más ortodoxos claro. de, la, de la religión este, judía y entonces. Ahí es donde, en el caso de Israel, se mezcla qué es el qué es ser israelí como una nacionalidad y está mezclado con la cuestión religiosa. Que es una mala mezcla. Es una muy mala mezcla claro. porque hay, hay muchos israelíes que son árabes. Y, y, y no por lo amigos, tanto musulmanes. Y por lo tanto musulmanes. Claro. Pero, y que además es un lamentable juego y papel de, de Israel de ser, este, lamentablemente, el segundo y el perro heladero de Estados Unidos. A ver, ¿no? entonces, todos esos... Bueno, ¿2001? La explosión del neoliberalismo en Argentina y en Bolivia. Porque hay que recordar que el 2001 nuestro lo recordamos todo, pero en el mismo año fue la famosa guerra del agua en Bolivia. Cuando el gobierno de Álvarez eh, Lozada, Sánchez de Lozada, había prohibido juntar el agua de lluvia porque el agua se había privatizado. Sí, eso, eso, eso colmó, colmó la, la paciencia del pueblo boliviano y creo que los ayudó. A, a, a, a, así como el, el, el huevo sirve para sí. aglutinar y juntar esa decisión tan absurda, es como dijeron, si no nos juntamos ahora y, y les hicieron frente físicamente a toda bueno, esa situación. Lo cierto es que si nos ponemos a mirar, 10 años después de la caída de la Unión Soviética y del supuesto fin de la historia, vos tenías América Latina convulsionada y con la emergencia de liderazgos populares fuertes, algunos de izquierda como puede ser el de Chávez o el de Evo o algunos muy progresistas como el de Lula o el de los Kirchner o el de Correa eh, incluso países tradicionalmente en manos de la derecha como Chile y Uruguay comenzaron a virar hacia gobiernos mucho más progresistas, tenías el nacionalismo árabe con la... Eh, emergencia emergencia en el sentido de que emerge de Turquía como un referente y de Irán como un referente eh, los turcos con una visión más pro occidentalista y los iraníes con una visión más proasiática asiática yo para ¿no mí cierto? los turcos son pro turcos bueno, aparte pro-turco, ¿no? <risa> claramente muy claramente, eh, yo yo mismo China, digo, uno se olvida porque el tiempo pasa, digo cuando cayó la Unión Soviética la gran apuesta, y lo decían todos los comunicadores oficiales, la gran apuesta del, de Occidente era que el faro de Asia iba a ser Japón. No, no, funcionó. no funcionó. Digo, ya para el año 2000, 2005, China era el faro productivo, faro tecnológico y ya una, evidentemente, superpotencia en despliegue. Para el 2000 teníamos consolidada la Comunidad Europea, con la honrosa excepción de Gran Bretaña, que nunca terminó de comprar esa integración, pero la Comunidad Europea, con sus tensiones internas y al mismo tiempo, en, con una relación compleja con los Estados Unidos, al que reconocían como el referente global de Occidente, pero de, al cual al mismo tiempo le marcaban ciertos límites de injerencia a puertas para adentro. Es decir... ¿Cuándo existió el unipolarismo o la bipolaridad en el mundo? El mundo fue siempre, siempre multilateral y siempre estuvo en disputa entre nuevas, viejas potencias y entre pueblos que lamentablemente sufren las consecuencias de las políticas o de los proyectos expansionistas de las viejas y nuevas potencias es decir, el mundo siempre fue una disputa hegemónica, contrahegemónica y multilateral nunca hubo eh, desde que el mundo es una esfera una disputa entre dos bandos siempre la realidad histórica fue mucho más compleja cuando aparecen conflictos como este del cual la mayoría de las personas sabemos poco hasta por, por cuestiones culturales, geográficas, exacto, sabemos exacto. poco no podemos reducirnos a las visiones de los buenos y los malos porque el mundo no es una lucha entre buenos y malos es una lucha entre intereses Exactamente. es una lucha entre intereses el gran debate político o la gran asignatura pendiente que tenemos los pueblos y nuestras herramientas políticas, es la de que esos intereses se encarnen, se encarnen en los estados que gobiernan esos países. Y con esto cerramos, cuando comenzamos diciendo la hipocresía de Boris Johnson al hablar del colonialismo ruso, ¿no? Eh, esto no, no obedece, y menos en un municipio que se llama Urlingan, que tiene una... Una, una colectividad descendiente de británico e irlandés que existe. Digo, eh, la gran mayoría del pueblo británico es víctima también de las políticas imperiales de la corona británica. Más bien. Son la, las primeras víctimas. No es una lucha entre pueblos esto. ¿Qué sé yo? Todos todo los pueblos de eso que se llama Reino Unido. Claro. Es decir, los escoceses, los irlandeses, todos ellos. Los galeses y los mismos los ingleses. Galeses, los galeses. Todos son víctimas, primero, de, de, de cómo se llevó a cabo el sometimiento y la subsumisión de cada uno de esos pueblos por parte de Inglaterra. Claro. Entonces, luego de que los subsumieron y los humillaron, dijeron, bueno, ahora que tenemos la, la unificación en casa, vamos a ver qué tal suerte tenemos afuera. Uh -huh. suerte? Por eso digo, eh, entendamos que la lucha no es entre pueblos, la lucha es... en. Eh, de los pueblos para imponer nuestros intereses y nos interese, nuestros intereses como pueblos independientemente que seamos chechenos, guatemaltecos sí, eh, escoceses sí, sí. o este, filipinos es básicamente vivir bien, tener un empleo, asegurada medianamente la subsistencia, en paz, este, en paz. bueno eso es lo que, lo que estamos discutiendo, por eso digo cuando uno prende la tele para entender lo que está pasando hoy con esta noticia que, lamentablemente, hay que decirlo, es una moda pasajera, porque tal vez en 20 días estemos hablando de la pelea entre una vedette y su marido futbolista. Este, este, este, cuando uno prende la tele para tratar de entender y la explicación es los buenos y los malos, el mundo se divide por esa línea, sospechemos que nos están vendiendo un buzón. Nos están vendiendo un buzón. ¿Usted qué dice? Yo creo que sí. ¿Usted le han vendido un buzón alguna vez? ¿Se siente compradora de buzones? ¿Te sentís comprador de algún buzón? Yo particularmente sí también. escúchame. Acá, como dijo un curo, de algunas cosas y de los cuernos, nadie <risa> está salvo. <risa> Nos vemos en la, en la próxima y tratemos de no comprar tantos buzones, sí escucharlos. Escucharlos, entenderlos, tomarlos con tranquilidad y, da, y, y tomar la siguiente situación. Ante una emergencia, vos siempre contesta, déjame que lo piense y mañana te contesto. Nos vemos, Pablo. Nos vemos. Muchas gracias.